La localidad de Torrubia está de enhorabuena. Su vecina, Veriana Martínez, ha cumplido 100 años. Por eso han recibido la visita de varios miembros del gobierno regional que no han querido perderse una fiesta tan especial. Es difícil llegar a 100 años. Pero encima como tú aún más difícil. Porque es que todos los días juegas aquí a la brisca. Por eso, todos los días. Y lo malo no es bajar a jugar, es subir luego a casa. ...llegar como has llegado tú a esta edad... ...yo creo que es una satisfacción para todos... ...para todo el pueblo, para todos los molineses... ...y para todo el mundo, porque eres un ejemplo... Voy a leer, ...os voy a leer una carta del presidente de Castilla-La Mancha... ...de Emiliano García Paje, ...dedicada a este homenaje y a ti... ...dice la carta... ...querida Beriana... ...enterado de que este año recibes el homenaje... ...de tus familiares y amigos... ...por tus 100 años de vida... Es mi deseo que recibas también mi felicitación personal y el respeto de todo el gobierno de Castilla-La Mancha. Todos somos conscientes de que si España es hoy un país próspero que vive en paz, se debe a las personas de tu generación, a mujeres que como tú supiste superar los peores momentos, las dificultades más extremas, las carencias de todo lo esencial para guiarnos después en la construcción de una nación reconciliada, más libre y democrática. ...con el deseo de que sea un día muy feliz... ...para ti y tu familia... ...recibe un fuerte abrazo... ...Emiliano García paje Y para mí fue un honor... ...que me comentara... ...Luis y José Antonio... ...una noticia tan... ...tan bonita y tan emocionante... ...como que Beriana hoy cumplía 100 años... ...es verdad que... ...que es muy difícil... ...que tiene mucho mérito... ...y además... ...como ya se ha dicho lo bien que estás... ...en Mil Marcos también tenemos... ...unas cuantas personas que están ya rozando los 100 años... ...y la verdad que que es muy emocionante y como bien dice el presidente en su carta, todo lo que habéis pasado es lo que tenemos que agradecer en gran parte casi todo lo que hoy en día tenemos y ahora tenemos que seguir conservando, hemos llegado a un punto de que no se puede mirar hacia otro lado para el tema de la despoblación, el tema del medio ambiente, el tema del cambio climático.